Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a trabajar un material que he venido eh, desarrollando en clase con mis estudiantes eh, de los programas de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. Hasta el momento nosotros hemos desarrollado este material que ven aquí y que van a encontrar en los comentarios del video hemos construido un estado de resultados hemos sacado los datos de capital de trabajo y ahora tenemos desarrollado los temas de presupuesto de tesorería resulta que al final nos hemos dado cuenta que para poder mantener un nivel de endeudamiento mínimo del 50% que en clase nosotros habíamos visto que era un endeudamiento ideal pues ahora vamos a tener que hacer un aporte a capital por lo menos en la misma dimensión del de desembolso del crédito que nos haga el banco. Y es aquí donde empezamos a tomar decisiones. Les decía, bueno, ¿qué sucede si no tenemos los 440 millones? Pues porque el banco difícilmente nos va a prestar cuando... Un negocio está empezando, vamos a tener que meterle muchas garantías a ese crédito para que el banco se anime a prestarnos o nos van a prestar con tasas de interés muy altas. Y adicional a eso, pues vamos a tener que por lo menos mantener un nivel de endeudamiento saludable. Entonces no es fácil para un emprendedor encontrar un banco que les financie el 100%. Eso básicamente sabemos que en la práctica está en, lo, en el lado de lo imposible. Así que vamos a tener que disminuir esos aportes de capital social. Y para disminuirlos pues hay que ver qué de lo que estamos financiando realmente lo necesitamos desde un inicio. El primer paso entonces es revisar el presupuesto de inversión. Porque con eso vamos a disminuir la carga de necesidades iniciales. Así que en la pestaña de inversiones tenemos tres cosas tenemos la máquina la empresa sabemos que no puede empezar a trabajar si no tiene su maquinaria tenemos un edificio por 500 millones y un vehículo Decimos, bueno qué necesidad hay de comprar un edificio desde el inicio a lo mejor nosotros podríamos arrendar cierto y enviar al gasto un costo de arrendamiento por oficinas o enviar al costo un arrendamiento por planta de producción Así que es el edificio probablemente el que debamos sacrificar. El vehículo también lo podríamos trabajar con un sistema de outsourcing. No es difícil conseguir en Colombia una empresa que se encargue de hacernos toda la comercialización de los bienes por fuera. En este caso, aunque los dos podrían ser inversiones que quitáramos, vamos a quitar el edificio. Lo vamos a dejar en cero, de esta forma la depreciación Disminuye, ya que la depreciación va al gasto y fuimos también aquí a financiación porque tenemos aquí que en la tabla del crédito hipotecario habíamos dejado registrado un seguro. Y esto pues lo vamos a, necesitamos dejarlo en cero para que en efecto nuestro gasto financiero también se disminuya. Y listo, vamos a ir aquí. A nuestro presupuesto y le vamos a añadir algo más y es que hasta el momento habíamos estado trabajando con estos datos de depreciación y de gastos financieros con transponer pero colocando los datos ahora vamos a usar la función transponer pero que nos mantenga la formulación de modo que si yo cambio la celda de allá me van a cambiar los datos aquí qué es lo que tenemos que hacer en eso vamos a seleccionar los 12 datos vamos a colocar aquí igual, vamos a escribir la función igual, transponer, abrimos paréntesis, vamos a la celda, en este caso es financiación, porque es el gasto financiero el que queremos arreglar, seleccionamos el gasto financiero total del primer año, porque en este caso tenemos un presupuesto del primer año, cerramos la ecuación, no vamos a dar Enter, vamos a seleccionar primero la tecla Control, la tecla, la tecla Shift, y ahí sí damos Enter. Y miren que automáticamente todos nuestros datos cambian. Y nos queda ahí la función de una matriz que viene con transponer. Y entonces ya cuando cambiemos el gasto financiero, todo este dato nos va a cambiar. Lo mismo vamos a hacer con la depreciación, porque podríamos querer cambiarla. Entonces, la depreciación también la seleccionamos. Nuevamente igual... Transponer, abrimos paréntesis, vamos acá a inversiones y vamos a tomar esos 12 periodos por depreciar que tenemos acá. Cerramos, no se les olvide, control shift enter y tenemos las depreciaciones también con la transpuesta. El gasto financiero lo podemos, lo tenemos, de hecho ya referenciado al gasto financiero de arriba, o sea que este cuando cambiamos... Arriba cambiamos también la de abajo, abonos a capital si no, así que le vamos a hacer lo mismo. ¿no? Seleccionamos todo esto, igual transponer, abrimos paréntesis, vamos aquí a financiación, seleccionamos en abono a capital los 12 periodos, cerramos, control shift enter y nos queda también el abono a capital calculado. Sabemos entonces que por financiación compraremos propiedad, plata y equipo por 90 millones. O sea que el aporte a capital de los socios puede quedar en esos 90 millones de pesos. Y ahí ya tenemos un nivel de endeudamiento del 50% y fuera de eso, la caja final queda positiva para las compras iniciales y para los, los primeros dos meses. Luego tenemos unas cajas negativas, ¿no? que tenemos que también entrar a solucionar. El segundo paso para entrar a solucionar eso después de revisar el presupuesto de inversiones es revisar lo relacionado o las cuentas relacionadas con el capital de trabajo neto operativo. Si hemos optimizado los costos y gastos, sabemos que lo que hay es lo que tiene que ir, nada que hacer, no nos está faltando nada. Desde ese punto de vista, pues, entonces, ahora vamos a ir a entrar a Capital de Trabajo. Pues sabemos que el plazo de cobro es el tiempo que se demoran mis clientes en pagarme. Que entre más se demoran mis clientes en pagarme, pues más necesidades de efectivo voy a tener yo. Si mi cliente me paga al contado, las cosas van a cambiar. Pero no es tan fácil. Yo o les doy un descuento por pronto pago, o recurro al Factoring. Si voy a recurrir al Factoring, entonces voy a tener que registrar el costo de ese factoring. Algunas empresas prefieren registrar el costo del factoring dentro del gasto financiero porque dicen, no, es que es un gasto que estoy asumiendo por financiar la empresa. Otros lo meten dentro del gasto administrativo porque dicen, esto hace parte de la gestión de mis cuentas, de mis recursos, por ende lo meto como gasto de administración y ventas. Realmente es irrelevante si lo meto en gasto financiero o en gasto administrativo porque igual están los dos antes de la utilidad antes de impuestos. Y recuerden que lo que nos interesa es disminuir la utilidad antes de impuestos para pagar menos impuestos. Así que ni a la DIAN le interesa dónde lo ubicamos, ni a nosotros, pues ya es cuestión interna donde queramos verlo, a mi parecer, mejor como gasto administrativo porque lo que estamos haciendo es gestionando los recursos de la compañía así que vamos a ponerlo aquí gasto por factoring y en el ejercicio pues, nos deben decir qué porcentaje se nos va a ir en el factoring, vamos a suponer que en este factoring se nos va un 4% por supuesto el factoring es sobre lo que se tenga facturado así que del total de ventas que pretendemos facturar en enero, vamos a tener que pagarle el 4% que vamos a suponer es la tasa que nos cobra la empresa de Factory para que quede entonces registrado el uso de ese Factory. Entonces miren lo que aquí lo tenemos. Por supuesto, la utilidad operativa, vamos a tener que restar ese Factory para que disminuya. Miren que la utilidad operativa disminuye. Por supuesto, la empresa de factoring hay otra cosa que tenemos que arreglar y es que si voy a pagarle eso a la empresa de factoring para que me dé la liquidez de mis facturas, pues mi plazo de cobro disminuye. No tanto como para que llegue a cero. Por lo regular la empresa de factoring se demora un poquito, así sea un día, para hacer los desembolsos, pero también cuando estamos empezando y tienen que analizar las facturas, se demora más o menos unos tres días el resultado. Así que vamos a dejar ese plazo de cobro siempre en tres días cuando estemos haciendo este presupuesto. Miren que ya esto nos dejó en positivo los meses de enero, febrero y marzo. Entonces se disminuye la utilidad operativa, pero con mejorar el plazo de cobro ya hacemos que haya más caja, al final del día y tengamos incluso hasta tres meses cubiertos. Por supuesto hay que adicionar más estrategias. La siguiente dentro del capital de trabajo es disminuir los inventarios, pero ese es un tema más relacionado con temas de eficiencia en la gestión de la operación. No nos vamos a meter ahí porque nos interesan más los temas financieros para este ejercicio, así que nos vamos a meter ahora con el plazo de pago. Es decir, necesitamos aumentar los plazos de pago porque aquí es donde el proveedor financia mi operación. Para incrementar el plazo de pago puedo recurrir a un confirming. Puedo llegar a un acuerdo con el proveedor donde el proveedor me incremente esos plazos, por favor de como un acuerdo con el proveedor, pero si no es posible puedo conseguir una empresa de confirming que se encargue de darme los plazos que yo requiero y a la contraparte pagarle en el momento en el que se requiera Pagar. Para el confirming vamos a tener que saber pues, cuáles son a cu cuánto ascienden las compras de nuestro negocio. Voy a ponerlas por aquí un poco por fuera del estado de resultados. Sabemos que las compras son el total costo de ventas más el inventario, no teníamos la cuenta de inventario menos el inventario del periodo anterior. Y ahí sabemos que esas son nuestras compras. Por supuesto, el confirming se paga parecido al factory. Voy a ponerle aquí otro color, puede ser verde. Esto es gastos por confirming, por supuesto, igual que el gasto por factory. Es sobre lo que voy a comprar, así que tomamos las compras. Vamos a suponer que por confirming nos están cobrando una tasa del 6% sobre lo comprado. Con el confirming pasa lo mismo que con el factoring. Puede ir en el gasto financiero o puede ir como un gasto administrativo. ¿va? Yo lo sigo considerando de gestión, así que lo dejamos ahí. Igual la utilidad antes de impuestos eh, va a ser la misma colocándolo arriba o abajo. Por supuesto, nuevamente nos aseguramos de tener formulado ese gasto por confirming en la utilidad operativa, lo mandamos a la derecha y miren que la utilidad operativa disminuye aún más. Pero nuevamente nuestra operación está en asignar un mejor plazo de pago. Por supuesto, tenemos que revisar en el material que nos den adicional. Eh, por ese pago de confirming, que lo suponemos aquí en el 6%, ¿cuánto se me va a ampliar el plazo de pago? Entonces supongamos que ese 6% nos lo van a comprar por darnos 90 días, pasar de 20 a 90 días. Y miren que con solamente eso, aunque la utilidad operativa es menor, con que el proveedor me dé un mayor plazo, ya tengo toda mi caja final en positivo. Y la empresa pues ha obtenido los resultados esperados.